Hola, tribu, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este primer directo de esta temporada de otoño en la que vamos a retomar los directos que solíamos hacer para tomarnos un té juntos todos los jueves a las 7 de la tarde. La mayoría de vosotros, estoy viendo ya los nombres, sois parte de los incondicionales, otros seréis... Otros no los habríais visto y esta es tal vez vuestra primera vez. Hola Paula, hola Alicia, Sara, hola a todos. En fin, eh, he querido aprovechar el día de hoy, el día de hoy con la luna llena y esta temporada, a pesar de que bueno, ya veis, <risa> tengo una prioridad en mi vida desde hace un mes y una semana y media y aquí estamos saliendo adelante. Eh, pero... <risa> ¡Hola, Audrey, ¿Qué tal? Eh, aquí estamos saliendo adelante, así que hoy voy a cambiar el té que nos solíamos tomar juntos por un vivé mientras hablamos, precisamente, del tema de la madre. ¿Y por qué he querido sacar este tema? Algunos, a lo mejor, ya escuchasteis en las stories de la semana pasada eh, que, precisamente, está en el hemisferio norte en el que estamos ahora, en otoño, acabamos de entrar... En otoño. Sí, sí, sí. Esperar un momento, que es que no se puede estar a dos cosas. Y lo primero es lo primero. Y lo primero por ahora es el vive. Y no nos ha dado tiempo antes porque hemos estado con otras prioridades que teníamos. Venga, también. Venga, venga, venga. Una, dos y. El ansia le puede. Una. Vamos a ver. Una. ¡Miau! ¡Ay! ¡Ay, va! ¡Ah! qué paz Pero... <risa> muy bien bueno pues como veis estoy de mamá en esos stories que hacíamos la semana pasada eh... <risa> en esos stories que hacían la semana pasada os comentaba que en el hemisferio norte y también en el sur solo que justo en, en, en espejo directamente. ¿no? Ahora mismo en el hemisferio sur están en primavera. Nosotros en el hemisferio norte estamos en otoño. Las dos fases son fases de la, dentro de toda la rueda del año, dentro de todos los ciclos anuales, son fases con una energía donde en unas fases, unos momentos, perdón, donde la energía de la madre se hace muy se hace muy patente en nuestra vida. Bueno, la mía no tengo ni qué deciros, ¿no? Por dónde han ido las cosas esta vez. Eh, pero si os fijáis, es muy probable que también en la vuestra os deis cuenta que lo que se os está moviendo, este año a todos se nos está moviendo mil cosas, pero que parte de lo que se está moviendo de un tiempo a esta parte, desde septiembre más o menos, tiene que ver con la madre y con la energía de la madre. Y si alguno de vosotros no os habéis dado cuenta, tal vez después de este directo, lo podáis identificar mejor. La madre, cuando digo la madre a este nivel, obviamente no estoy hablando solo de esta señora estupenda que hizo lo mejor que pudo, el dar, darnos a luz <ríe> y luego criarnos hasta donde nos dejamos. ¿no? Eh... No estoy hablando solo de eso. La madre y la energía de la madre y la energía del padre son las dos energías básicas sobre las que se bueno que crean la vida y sobre las que se sostiene la vida. Todo tipo de vida, incluidos nosotros, se sostienen en esas dos energías y la relación que hay entre ellas. Todos tenemos dentro de nosotros una madre. Todos tenemos dentro de nosotros un padre. Eh, y cuando me refiero a una madre, no me refiero solo a una mamá que da el biberón, sino me, me estoy refiriendo a todo lo femenino, incluso. Me estoy refiriendo a la diosa, que muchas veces se, se, la, se, la, se, la, se habla de ella así. Otras veces también se habla de ella como gaia, y ahí lo identificamos más con la tierra, y es que sí, la madre tierra, todos lo hemos oído, eh, la Madre Tierra es la parte materializada de esa diosa dentro a, a la, de la que somos hijos todos los demás seres vivos sobre la Tierra, todas las especies. Ahí sí queda igual si eres humano, si eres un gatito, si eres un roble o lo que sea, si es vida y está en la Tierra, eres hijo de la Tierra. Luego, me estoy refiriendo a la Madre a ese nivel. Y es esa energía de la madre la que está dentro de nosotros. Parte de, la, de una de las dos energías que nos ha creado. Y nosotros, como hijos de esa madre y de ese padre, seríamos la tercera energía. Pero una tercera energía que no existe sin ellos dos. A ver, que nos limpiamos la boquita. Estamos más tranquilos. Y es muy probable que sin mucho esfuerzo... Nos apetezca echarnos una siesta mientras esta mamá de pega que me han puesto <ríe> charla, charla con esta gente de la pantalla. <ríe> que sepáis que en su, corto, en su corta vida, Coquito, que le llamamos así porque como les, le limpiamos y le estimulamos con aceite de coco eh, y tiene... Es este coquito blanco, le llamamos coquito, porque huele a coco todo el rato. Coquito en su corto espacio, de, en su corto tiempo de vida ha estado ya en puestas en común de maestría, en sesiones de comunicación y en prácticas online, de estas que hacemos cada mes. El tío va con todo. Y en cada una de ellas casi se toma un vive. <risa> en fin, vamos bien, vamos bien y volviendo al tema ahora que estamos aquí ronroneando tranquilos voy a poder sacar mis apuntes que antes corrían al peligro de llenarse de leche eh... <risa> para hablar de esta energía de la madre Uy. ¿Qué? para hablar de esta energía de la madre que, que como decimos es mucho más que esta mujer estupenda que nos dio a luz a cada uno de nosotros y luego nos cuidó o incluso a veces esa mamá postiza como Coquito tiene ahora pero que es la que nos nutrió la que nos cuidó y precisamente con esas fases que vivimos con nuestra madre física podemos conectar y, e identificar las diferentes eh, las diferentes fases eh, no, las diferentes formas en las que la relación con la madre y la energía de la madre nos afecta y va creando nuestra personalidad y va creando nuestra manera de relacionarnos con la vida y con lo que nos rodea y a partir de ahí ir creando, pues de, esta, de alguna manera determina cómo vamos a crear nuestra vida. Eh, hay tres fases principales que conviene tener en cuenta y voy a hablar por igual, bueno, voy a ir hablando de cómo nos afectan a los humanos, pero ya veréis que cuando hablo de cómo nos afectan a los humanos, solo hay una de las fases en las que todavía eh, pensamos que con los, con los animales puede que sea distinto. Pero las otras dos primeras fases son exactamente igual para, para ellos, para, para otras especies y para nosotros. ¿Sí? Al final, todos somos animales, ¿verdad? La primera fase es la, primera, la que empieza con la gestación. Cuando nos estamos gestando en el vientre de la madre y, y al poco de dar a luz. Esa relación que desarrollamos ahí con la, con la madre es la que luego tiene que ver con el cerebro reptiliano, el más antiguo de todo. Y puesto por lo tanto, como dice su nombre, reptiliano, hasta en los reptiles, los seres más antiguos del planeta, está... Está en todos los seres desde el principio de los tiempos esa parte del cerebro. Y tiene que ver, está directamente relacionado con la supervivencia. Ahí es donde, pues ahí dependo de mi madre para salir adelante. Pues dependo de mi madre de que me den el biberón en los gatitos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, de que me, me den de mamar, de que mamá haya encontrado un sitio, primero un sitio... Eh, seguro, donde yo un sitio seguro, donde yo pueda estar eh, que me den de mamar, me den de comer que todo, cada vez que lo necesita haya lo, eh, yo tenga, encuentre lo que me nutre y que, en este caso, caso de gatito, que me estimulen para cerrar todo el proceso de nutrición que me den mimos que me sienta, que sienta que yo esté en la vida está bien, que sienta que la vida es amorosa, que es abundante, que es generosa y que solo por estar aquí yo ya soy un ganador. Que es así, así es como es. Ya solo por estar aquí somos ganadores. Ya solo por haber conseguido hacer todo el proceso de la nada que éramos, a empezar a gestarnos, ya sabemos, ¿no? Hemos visto varias veces, o hemos escuchado hablar eh, de, que, de, de la carrera de los espermatozoides para llegar al óvulo y que ya ese óvulo que ese espermatozoide que llegó al óvulo y logró fecundarlo, ya era un ganador. Luego provenimos, <ríe> provenimos desde el principio del todo, del éxito de, de los ganadores, ¿no? de, del que ha triunfado. <ríe> y cuando ya consigues estar aquí, como Coquito, ya has triunfado. ¿no? El resto de la vida, lo que la vida quiere es que seas capaz de vivir ese éxito en plenitud. O sea, que te sientas feliz y feliz de estar aquí y aprendas a amar esa esa oportunidad que te has ganado de estar aquí en la vida. Pero al principio del todo necesitamos a la madre para que en este medio nuevo pues podamos sobrevivir. Como digo, nos encuentra un lugar donde donde donde dónde estar, dónde crecer, eh, nos, nos encuentra, bueno, nos, nos, nos nutra y nos dé todas, vaya cubriendo todas nuestras, eh, nuestras necesidades, has triunfado, <ríe> sí, efectivamente, aquí hemos triunfado, <ríe> eh, vaya cubriendo todas nuestras necesidades, según las necesitamos, cuando esto ocurre, queda en ese cere cere cerebro reptiliano que va a estar todo el rato buscando eh, lo necesario para sobrevivir, queda esa sensación de que... Porque yo lo valgo. Realmente esa, esa frase era buenísima. <risa> era buenísima porque es exactamente esa la sensación que nos queda. El... ¿Por qué todo me viene en la vida fácil y siempre tengo lo que necesito? Porque yo lo valgo, o sea, ¿por qué otra razón podría ser? Porque yo lo valgo, <risa> ¿no? Porque ya estoy aquí, porque ya me lo decía mi madre. <risa> este sería, efectivamente, como dice Araumas, todos somos triunfadores. Efectivamente, todos somos triunfadores, todos. Y cuando decimos todos, ya sabemos, ¿eh? Estamos en entre especies, hablamos de todos, todas las especies. Mira qué triunfador tan bonito aquí durmiendo el éxito del biberón que se acaba de tomar <risa> vale, luego eh, si os quiero contar esto no puedo ir leyendo todavía vuestros comentarios, pero luego cuando luego espero que haya un ratito para comentarios y que me hagáis alguna pregunta vale, es que si no me voy a distraer y no vamos a llegar al final de término y quería poner bien este tema porque veo mucho en consultas la importancia que tiene ¿no? en las sesiones de comunicación y luego en los cursos, sobre todo en la maestría, ahora mismo el, bueno, la maestría es un largo camino de transformación a esa, a esa manera de percibir en la que perciben los animales y precisamente la manera que tenemos de percibir, como digo, de percibir la vida tiene que ver con estas tres fases que os, voy a, que os estoy hablando. Entonces en la maestría el trabajo con la madre es... Es importante a lo largo de todo, de todo el camino. Pero, en especial ahora, pues por precisamente por el tema de la Rueda del Año estamos eh, profundizando más en ello. Y he querido aprovechar, veo mucho en los alumnos las heridas que tenemos, ¿no? Herida, heridas del alma. La madre también, la energía de la madre, está muy relacionada con el alma. El padre sería más el espíritu tendría más que ver con el espíritu como tal, la madre más con el alma, el padre más con la conciencia, con, o, o en la, dentro del de, de la, de la estudio de la telepatía, con la información como tal, la madre con, si el padre es información, la madre sería, tendría más que ver con la energía, o si el padre tiene más que ver con el espíritu, la madre más con el alma. Eh, sí, hay varias, hay varias eh, podría seguir y seguir, ¿no? Dando ejemplos. Entonces, cuando hablamos del alma, eh, cuando hablamos de heridas del alma, estamos hablando siempre de heridas que tienen que ver de base con nuestra relación con la madre y con estas tres fases de las que estoy hablando. Esta primera que os digo que es la de incluso ya en la gestación, en la gestación todo lo que vivimos lo estamos viviendo como si fuéramos eh, lo que estamos viviendo son las emociones de la madre. todas estas Toda esta primera fase, gestación y primera infancia, es en la que aprendemos a relacionarnos, como digo, con el mundo, con nosotros mismos, aquí, en este plano, y con la vida. Y el aprendizaje es principalmente emocional, a través de las emociones. La madre enseña a través de las emociones, normalmente. Pero a través de las emociones, lo que pretenda la madre enseñarnos es el amor. Sabéis que en Entre Especies, si habéis visitado nuestra web, entreespecies.com, abajo del todo, siempre pone, eh, dedica cada página, cada una de las cosas que explico, cada uno de los servicios que, que ofrecemos, al final siempre los dedicamos en el nombre del amor. Y que lo hacemos, no sé si algunos de vosotros no lo sabéis, que lo hacemos porque, bueno, la primera vez que yo hablé con un animal que que fui consciente de hablar con un animal, fue con una ballena, la mayoría conoceréis la historia, y precisamente lo que, lo que esta ballena intentó decirme era que lo único importante es el amor. Yo por aquel entonces entendí lo que pude, pero a partir de ahí, desde ese encuentro con la ballena, esa conciencia de lo que, la importancia del amor y, lo, y a qué se refería ella ha ido creciendo y transformándome y ha ido enseñándome todo un camino de conexión profunda con los animales. No ya solo de recibir la información, sino de recibir todo ese vínculo que hay con la vida que a través de la conexión con los animales se, podemos llegar a recuperar. Y es parte de la razón por la que los animales nos ofrecen esta posibilidad, porque como ellos siempre dicen, esto, o sea, esto de ayudarnos a recuperar la capacidad telepática, a recordarla, es por vosotros, nos dicen. Nosotros ya sabemos hacerlo. No lo hacen por ellos, aunque, por supuesto, ya que ellos se exponen tanto, al enseñárnoslo, al guiarnos en este camino ya que ellos exponen tanto lo mínimo que nosotros podemos hacer es hacerlo lo mejor posible con responsabilidad y que el que nosotros recuperemos esta capacidad no solo nos ayude a crecer a nosotros y nos empodere a nosotros sino que también les ay nos ayude a devolverles su poder a ellos un poder que tiene que es exactamente el mismo que el nuestro, porque lo que acabamos de decir, todos somos todos somos triunfadores ya, todos estamos aquí ya de fiesta, ¿no? Celebrando que estamos, todos, todos merecemos la vida porque lo valemos. Da igual qué tipo de serbio seas, qué tipo de vida seas, eres vida. Y la madre, precisamente, eso es lo que nos recuerda, la conexión con la vida. Entonces, en esa primera fase de gestación, yo vivo a la madre como si fuera yo. Yo estoy en el líquido amniótico, si somos mamíferos, pero da igual donde estés, huevo, <ríe> líquido amniótico... Todos recibimos en esa fase de la madre las emociones y las sensaciones que está viviendo la madre como si fueran nuestras puede que bastante varios de vosotros ya hayáis eh, trabajado eh, dentro de vosotros emociones que puede que vengan de esta fase, la fase de gestación, cuando estabas dentro del vientre de tu madre. En los animales esto eh, también se puede llegar a percibir. Hay algunas veces, eh, también un, una de, la, de las la emociones más significativa en esta fase es la del miedo. No quiere decir que todos tengamos miedo en esta fase, pero es la que más se crea, la, la, la, que, la que más tendencia tenemos, a, con la que más tendencia tenemos a conectar cuando empieza a manifestarse y que influye en nuestra manera de amar. Amar en plenitud sería la vida en su totalidad. El miedo es la primera, el primer obstáculo que encontramos. Eh, para desarrollar esa relación con la vida de amor y confianza, de ser de abrirnos a la vida y ser uno con ella como en realidad ya somos. Y es algo que ya nuestra madre intenta, ¿no? ya la madre, la energía de la madre intenta exponernos desde un principio, pero depende de la vivencia que tengamos ya en el vientre de la madre, esta, esta idea que tiene, o sea, esta esta relación de ser con, con el amor y con el ser vida puede estar empañada por tensiones y por miedos en sus diferentes vibraciones. En eh, sus diferentes vibraciones, no, no sería la palabra, en sus diferentes tonalidades, diferentes niveles. De hecho, eh, se dice que las dos emociones básicas serían el amor, y la negación del amor, que sería el miedo. En este punto del principio de la vida, es ahí es donde estamos. El amor o esa negación, esa ausencia de amor que, que, nos, que entenderíamos como miedo. Aunque yo cogería esto de la ausencia de amor con pinzas. ¿Vale? Pero bueno, para entendernos, ¿no? Esta contraposición. Eh, ahí... ¿Qué es lo que ocurre? Pues mira, yo lo estoy viendo con, con aquí este bebé. Ah, hola, hola otra persona que te despierto. Ay. Con este bebé lo estoy viendo mucho. Él es el que encontré, los que hayáis seguido las stories, el que encontré, bueno, encontré a su mamá atropellada, a su hermana justo al lado, su hermana murió hace una semana él, él ha sobrevivido, él no estaba al lado de la madre, de la madre estaba donde la madre los estaba escondiendo porque, por lo que, por lo que hemos podido percibir, eh, habían sido atacados y la madre estaba buscando un, un sitio donde guardar a los hijos que le quedaban. Estaba dentro de unas tartas, bueno, un día os cuento aquello, tenía que haber hecho fotos, pero con el nervio no tal, porque de verdad, o sea... He tenido una pelea a muerte con una zarza gigante <risa> y he sobrevivido sin quedarme tuerta ahí encima. Hemos podido salvar a Coquito que estaba al fondo del todo. Todo ese tiempo él, él estaba maullando, solo, con frío. Y por más que maullaba, su madre no aparecía. Y esos ratos, cuando acabas de nacer, lo que puede ser un ratito, para nosotros pueden ser, bueno, fueron dos horas y media por lo menos, pero para el bebé que acaba de nacer, eso es un montón de tiempo y cada instante deja Mella. Yo conozco otros, otros gatitos y otros cachorritos que con mucho menos tiempo, simplemente con que su madre... No sé si sabéis que las gatas, cuando dan a luz, se pasan como dos semanas... Todo el rato ahí, parece que te, te dan ganas, les acercas la comida, les acercas el agua, porque ellas solo se mueven lo imprescindible. ¿Y por qué es? Porque saben que el bebé necesita sentir todo el rato esa presencia de la madre y saber que todo lo que necesita, cuando lo necesita, va a estar ahí. Incluido ese cariño constante y esta sensación, lo tengo, veis que lo tengo aquí cogido. No lo he puesto ahí en el transportín, lo tengo aquí cogido y no le pongo la, la manta eh, entre mi pecho o entre mi corazón y él. ¿Por qué? Para que sienta, sienta el corazón. Igual que el corazón es una referencia para nosotros cuando estamos dentro de la madre, cuando, al poco de nacer, en cuanto nacemos, el corazón de la madre sigue siendo una referencia. Y si falta el corazón de nuestra madre, un corazón por lo menos, que, con el que sintonicemos nuestro latido y nos haga sentir que, todo está bien, que hay vida y que todo está bien. ¿no? Bueno, ese ratito que pasó Coco fue de miedo. Él pasó miedo. Todos los ratitos que pasan los niños separados de sus, de sus madres, de primeras, en estas primeras etapas de la vida, eh, hacen que desarrollen miedo. Y cuando en el proyecto que tenemos en Entre Especies con niños prematuros para conectar con niños prematuros y bueno todo, todo ese desarrollo. Eh, cuando hemos hablado con niños adultos que han sido niños prematuros que tuvieron que estar separados de, su, de sus padres durante un tiempo largo, pues eh, cuentan, todos cuentan algo parecido y es el, el dolor casi físico que sienten en, en las relaciones de más intensidad. El, el, la, la tensión y el miedo, es miedo que casi escuece, que tienen incluso, ellos cuentan como en su piel, que está en su piel, ¿no? Porque en esos periodos de vida, de hecho, una Ana, nuestra, la, la chica que, que fue alumna de Entre Especies, que es, eh, que es enfermera de niños eh, prematuros y que hace este, este trabajo conmigo, Mm. Ella nos cuenta es que encima todos los contactos que suelen tener es de te pincho, te pongo una vía, te saco una vía, te pongo, te cambio, te tal. Les falta cariño ¿no? a estos bebés, les falta ese contacto de cariño. Bueno, ese ratito que pasó Coco, para que os hagáis una idea, ese ratito que pasó Coco fueron como dos horas y media. Luego ya lo cogí y lo puse al lado de su hermana. Ya ahí había un contacto y además un contacto conocido. Y en cuanto llegué a una casa donde empezamos a darles de comer y estuvimos a tiempo completo tres personas cuidando de él y de su hermana, hasta que su hermana, bueno, se, fue. Su hermana se fue de pena, también tengo que decir. A ver si me da tiempo a explicar eso. Eh, todo ese tiempo eh, ya ha estado acompañado, sin embargo... Y desde que murió su hermana, desde que cuando murió su hermana, él dio un bajón importante. Estaba fortaleciéndose y cuando murió su hermana, él dio un bajón importante. Tuvimos que hacer un trabajo a nivel energético precisamente por esto que os hablo de estos otros planos que, te, que, que afectan, en los que afecta esta energía y por supuesto estar muy ahí. Muy ahí sin desaparecer ni un solo momento. Y... Los pocos ratos, ahora que hace tres días ya me he quedado yo sola con, con él, porque parece que está más estabilizado, eh, los pocos ratos, que yo a lo mejor me levanto y voy a preparar el biberón, y si él se despierta y no me siente o no me ve, a veces le veo quieto y parece que no pasa nada, y de repente le toco y cuando se da cuenta de que estoy ahí, pega un berrido de, ¡Dios, que estoy aquí! es No se mueve de miedo. No, se mueve de miedo tiene un miedo tremendo a quedarse solo un miedo, un miedo cerval tiene probablemente un trauma que luego según vaya creciendo pues tendremos que, que tratar ahora mismo lo que tenemos que hacer es estar ahí y ser esa mamá que sería, que hubiera sido la suya eh, que es estar ahí todo el rato dándole, cubriéndole todas sus necesidades para que reciba esa información de que la, la, en la vida todo está para él porque él lo vale y a ver, ¿quién me iba a decir que no lo vale? mira, coxanchudo y claro que lo vale <ríe> ay madre esa es la primera fase después hay una fase en la que él ya está entrando pero nosotros tardamos más nosotros creo que es a partir no soy experta, pero a partir de los 6-9 meses hasta los 18 o así, en los que empezamos ya, estamos con la mamá, pero ya empezamos a mirar hacia afuera y a ver que, bueno, que yo podría relacionarme con todo eso que hay ahí, que hay más gente, que hay más sitios, que, en fin, bueno, empiezo a ver la posibilidad de relacionarme con lo que hay alrededor. En ese, momen ese momento... Igual que la otra fase tenía más que ver con el cerebro reptiliano, esta, cere esta, vez, esta parte tiene más que ver con el cerebro límbico, uno que se asocia mucho a los mamíferos. Se supone que todos los mamíferos pasamos por esta fase. Es la fase en la que empiezo a explorar. Empiezo a jugar y empiezo a esperar, empiezo a jugar con mis hermanos, ya no solo duermo encima de ellos y les siento y me dan calorcito y me hacen sentir que está todo bien, eh, sino que empiezo a jugar con ellos, empiezo a jugar con mis manos, empiezo a coger cosas, me las llevo a la boca, <risa> a ver a qué saben, empiezo a gatear por ahí, a dar vueltas y ver a ver qué hay. En ese momento yo he visto a mi, a mi gata criar a sus, a sus gatitos y me pareció súper interesante porque lo que yo había vivido era otra cosa lo que yo... bueno, y tampoco... o sea... lo que yo había vivido y lo que yo he visto por ahí es el... ay no, cuidado que te caes eh, deja eso que está sucio eso no se toca eso no se come por ahí no, ay madre mía otra vez <risa> en fin y es a veces muy entendible porque te sientes sobrepasado. Yo no he sido madre de hijos, pero sí he tenido varias veces situaciones como esta y cuando los gatitos empiezan a jugar, a subirse por las cortinas, a tal te, o sea, pues porque no viene a cuento que digas nada porque no consigues nada? Pero no, te dan ganas y de hecho a veces lo dices. ¡Bájate de ahí! ¡Las cortinas no! ¡Eh, ¡No sé cuántos no! ¡Eso tampoco! ¿No? empiezas a castrar, castrar, castrar, castrar cuando en realidad en esa fase lo que necesitas es crear un espacio seguro donde uno se pueda ensuciar pueda probar todas las cosas y ver que pff, esto no, se come eh, y mm, esto sí se come eh, puedo subir pero si me subo me caigo y yo vi a mi gata cómo hacía y no cortaba a ninguno ninguno a ninguno de sus gatos, de sus gatitos, les decía no hagas eso. Pero ella creaba un espacio de un espacio de seguridad. Con su energía había un, como un espacio seguro, fuera del cual el, el, el gatito ya sabía que se exponía. Entonces iban saliendo, pero van saliendo poco a poco y siempre volviendo a ese espacio seguro. Y lo que hacía eh, lo que hacía en todo caso cuando el gatito se acercaba, porque ella estaba todo el rato conectada con ellos. Es que la telepatía es una capacidad súper útil para muchas cosas, no solo para intercambiar un par de informaciones, sino para esto. Esto se hace solamente sintiendo, sin decirse nada. Y la veía como cuando el gatito a lo mejor se acercaba, ponte a un escalón donde se fuera a caer o algún sitio así un poco comprometido para él. Ella retiraba un poco ese espacio eh, seguro y también retiraba su atención. De manera que el gatito sabía que ahí ella no le estaba, no le estaba eh, animando a ir o no le estaba sosteniendo el ir. Entonces el gatito lo notaba. Tomaba su decisión, porque estaba en su derecho, y normalmente se volvían. Y si iban un poquito, pero era poco, solo para ver si mamá volvía a poner la atención, como no? Pues entonces se volvían. Y así iban aprendiendo. Y les vi aprender de una manera seguros de sí mismos, porque ellos tomaban las decisiones, porque podían explorar, porque podían hacer, pero siempre tomando ellos las decisiones, pero al mismo tiempo, como sostenidos por su mamá. Una mamá que no era para nada castradora, pero que estaba ahí, que sabía cómo estar para, para, bueno, pues para permitir ese espacio seguro de exploración, sin eh, pero al mismo tiempo dejar claros según qué límites. Qué pasada, qué interesante. Efectivamente, eso es justo lo que yo pensé y sigo pensando. Eh, yo he aprendido todo lo que sé de maternidad como... ¿Veis? Lo he aprendido de, de mi gata y de cuidar gatos, porque perritos he cuidado muchos menos, la verdad. O pajaritos también, también bebés de pajaritos. Hola. Queremos más vive. Bueno, podemos esperar un poco. No, <ríe> luego... Eh... Ella se está activando y ya empieza a jugar y ya empiezas a darle, ya empieza en esa fase, ¿no? En la que ya no todo es vive, le están saliendo los dientes, le gusta morder, morderme el dedo también, porque empieza como a notar ya que le surgen los vídeos pero ves, de repente se activa y quiere ir por ahí a buscar, a ver si hay más sitios de los que mamar, a ver si tal, le empiezas a hacer mimos y empieza a jugar con tu mano, empieza a jugar con su propia mano, en fin, ya está. Ya está en esa fase. Eh, cuando Ahí es donde se crea la, la autoestima. En esa fase de la que estamos hablando, es cuando se crea la autoestima. Esa seguridad en ti mismo, de, de tomo mis propias decisiones porque, porque puedo y de nuevo la vida me sostiene y la sostiene, que es la, eso lo, lo marcará la actitud de la madre, o una baja autoestima es y esa sensación de culpa, de hecho, de... No, no, lo he hecho mal, metí yo la pata... Una sensación muy como la que se nos quiere ahora mismo hacer entrar, ¿no? desde lo estamos haciendo mal, es culpa nuestra... Eso solo puede hacerse con quienes no han tenido una sana fase de desarrollo en la relación con la madre a este nivel. ¿no? Cuando no has tenido esa, sana, esa fase sana en tu desarrollo, esa herida te acompaña para siempre, esa culpa te acompaña para siempre y siempre vas a tener la sensación de que lo haces mal. Y te va a salir probablemente eh, un verdadero inquisidor hacia ti, por supuesto, y claro, y por autonomía, o sea, eh, como te tratas a ti, vas a tratar a los demás. Y si no lo haces es por timidez, pero dentro de ti va a estar ese juez todo el rato diciéndote que... ¿Cómo tendrías que hacer las cosas y por qué no las haces mejor y si eres capaz o no eres capaz? ¿Cuánto nos enseñan los animales? ¡Jo! Se aprende... Bueno, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? ¿Qué más? Bueno, para, no, para que me dé tiempo sigo un poco, luego ya volveremos sobre cada fase. Y la tercera fase es un poco más adelante cuando yo ya tengo conciencia de mí mismo de, de lo que es el alrededor y de mí mismo y empiezo a expresarme a expresar mi creatividad a expresar quién soy mi personalidad ya empiezo a tener conciencia de ella y empiezo a querer expresarla y ahí es importante como la madre es importante la escucha a ese nivel cada una de sus fases tiene una de las fases tiene una diferente manera de escucha no sé si os dais cuenta según hemos ido viendo. ¿No? Eh... Sí, en esta tercera fase eh, está, está asociada al neocortes el cerebro que por ahora solo se identifica en los humanos y me parece, me puedo estar confundiendo pero creo que también se está identificando ahora en delfines y ballenas y por eso les han dado el, el, en algunos sitios el título de persona lo cual no es nada bueno y de eso ya hablaremos más adelante sino lo, lo que deberíamos es tener claro que son seres vivos y que todos somos seres vivos y que el ser persona Está sobrevalorado porque no nos han explicado bien lo que es. Pero en uno de estos directos, un poco más adelante, lo vamos a explicar. Bueno, el caso es que el neocortes es ese cerebro, esa parte del cerebro que se, por ahora decimos que solo tenemos los humanos y es donde se desarrolla pues, la identidad o también podemos llamarle el ego. Y por eso muchas veces, por eso se suele decir, los animales no tienen ego. Sin embargo, si tú conoces un animal, sabes que tiene personalidad. Y todos sabemos que cada uno son distintos. Coquito y su hermana tenían cuatro días cuando me los encontré y cada uno tenía su personalidad. Cada uno empezaba ya a moverse de una manera u otra. No tenían conciencia de eso. Puede que todavía no la tenga, aunque poco a poco cada vez la va teniendo, pero sí la va desarrollando. La va desarrollando con esa relación con la madre, con esa relación con lo de alrededor y poco a poco llegará un momento en el que diga pues es que este soy yo. Y empieza a querer expresar quién es. Ahí es, eh, ahí es cuando ahí la madre sana es la que deja espacio para esa creatividad y tiene esa escucha para recibir a quién es ese ser que ha venido a través de ella. En vez de proyectar sobre él sus ideas, su, sus, sus intenciones, sus planes para el bebé. no o ¡Qué bien toca el piano! ¡Va a ser un gran pianista! Parece una tontería, pero puede está, el, el niño es en ese momento como una esponja. Y cuando digo el niño son todas las especies, son como una esponja. Como una esponja. Puede que solo esa frase, que para ti no tiene mayor eh, importancia, a ese niño le esté haciendo ya, le esté creando un camino, porque su identidad está todavía expresándose, él está dándose cuenta que tiene esa personalidad, que la puede des desarrollar, pero... También depende cómo de sanas se hayan desarrollado las otras dos fases, será más o menos fuerte. Necesitará más o menos espacio y respeto para poder salir adelante y expresarla. Eh... Mira, me preguntan cómo ayudas a sanar estas, a estas heridas. Por ahora por ahora lo que vamos a hablar es hablar de cómo nos influyen y cómo les influyen. Y luego hablamos, lo que nos dé tiempo, sobre cómo eh, sanarlas, ¿vale? Pero desde luego eh, eso, eso lleva a veces, va a ser distinto en cada caso. Pero primero quiero que sepáis un poco cómo nos influye la energía de la madre y por qué es tan importante, ¿vale? Entonces, esta, esta última etapa de la que vamos a hablar, eh, ahí es donde... Eh, una mala madre, ya sabemos que madre puede ser un hombre también, una mala madre humana de un animal sería, por ejemplo, la, bueno, la que proyecta sobre sí sus miedos. no es, eh, Ya se habrá notado en la anterior la de no salgas aquí porque es peligroso, no hagas esto porque es peligroso. Sí que es cierto que nosotros no tenemos esa, co esa conexión sutil desarrollada, esa conexión sutil, que os contaba de mi gata. Entonces no, no sabemos hacerlo de otra manera. Esto es algo que podemos aprender de los animales. En Entre Especies estamos en ello. Es parte de lo que intento expresar, devolver, de recuperar esa conexión sutil y aprender a, a utilizarla como, como la capacidad del don que es a muchos niveles, no solo para intercambiar información. ¿no? Pero aquí, por ejemplo, está el problema de cuando les humanizamos, ¿no? Aquí puede ser el momento en el que nos, mucha gente decide... Ay, a ver, esto es un poco eh, delicado, ¿no? Pero bueno, eh, lo he visto en, en, en, muchas, en muchas ocasiones cuando juzgamos la personalidad del animalito, lo hacemos con nuestros hijos, o sea, que también lo hacemos con nuestros animales. Y es que es un... Bueno, yo esto lo he escuchado. Es un cabrito. <ríe> esto me han llamado alguien que quiera ser un animal como para concertar una cita de comunicación y aún así llega diciendo es un cabrito, quiere hacerme la vida imposible. Cuando el animal lo único que está es expresando partes de sí mismo, partes de sí mismo que además están muy conectadas con esa misma persona, porque, bueno, el tema del espejo no siempre es toma y daca, como, eh, como escuchamos. Hay, hay mucha sutileza ¿no? en, en el tema de, del espejo. Pero mis animales, como mis hijos, están muy conectados conmigo. Si yo soy su madre y hay mucho de mí en la energía de madre que ellos reciben, re, reciben obviamente estoy influyendo un montón en la manera en la que ellos se desarrollan. Entonces, eh, todo esto... Tiene toda esa manera que él tenga. Si ahora coquito resulta ser hiperactivo, morder, arañar, destrozarme todas las, las, las cortinas y no parar de pedir comida a todas horas, en eso, por supuesto, tiene que ver el trauma que vivió con su madre, pero también va a tener que ver el cómo yo haya estado en todas las demás fases de su desarrollo. ¿Sí? Entonces, ¿tiene sentido juzgar? Ahí, la personalidad, tanto del niño como del bebé, en absoluto. De hecho, no tiene sentido juzgar tampoco nuestra personalidad. Ni siquiera la personalidad de ese vecino toca pelotas, porque ha pasado por esas tres, tres fases y probablemente no las, ha sanado, no las ha pasado de manera sana, porque ¿quién aquí <ríe> ha pasado por esas tres fases de manera sana? Aquí hemos estado haciendo lo que podemos todos, madres, hijos, en fin... Eh, lo que sí se puede es, como decía, eh, como me preguntaban por ahí, es trabajar el sanar esas heridas. Yo trabajo mucho con esencias florales, pero a veces no es solo eso, a veces es más. Yo ahora mismo, por ejemplo, a veces son cosas como obvias. ¿no? Primero, hace falta esa escucha, esa escucha para reconocer, cuándo está siendo necesaria o de qué manera está siendo necesaria la expresión de la energía de la madre alrededor o, o para con el niño y cuándo no. También tengamos en cuenta una cosa, y esto es importante, más allá de... bueno, esta tercera fase la he explicado poco. Eh, cuando esta tercera fase no está bien sanada, cuando, cuando he recibido muchas proyecciones de cómo deberían ser... De, me han puesto muchas condiciones a la hora de ser aceptado y amado. Cuando yo he intentado demostrar, mira lo que hago, y me han dicho, ya, bueno, sí, pero es que tu hermano esto lo hacía ah, cuando tenía dos meses y tú ya tienes uno y lo acabas de empezar a hacer, ¿no? O cuando empiezas a cantar y te dicen, ¡ay, hijo, de verdad, que ¿qué voz tienes? Eh, no como tu prima, no sé cuántos, que cantan como los ángeles, o simplemente, ¿qué voz tienes? Mejor cállate un rato, ¿vale? Todo eso hace mella en tu manera de expresarte. Por supuesto que hace mella. Y entonces empiezas, son condiciones que pones al ser amado. Estás empezando a expresar quién eres y de repente te ponen condiciones. Y es, o eres como nosotros te estamos diciendo o no vas a ser amado. Si sigues así, nadie te va a querer. A mí esa frase me la han dicho mucho. Si sigues así, si sigues siendo así, nadie te va a querer. Eh, y claro, el niño se lo cree por supuesto que se lo cree, y el adulto ya no se acuerda, pero se lo sigue creyendo, porque nunca hizo un trabajo, a no ser que haga un trabajo, de dejárselo de creer, y como son en esta en estas etapas tan es tempranas del desarrollo, están muy abajo, están muy, muy olvidadas, muy abajo, pero precisamente por estar en abajo, están en los pilares de todo lo que... De todo lo que, lo que vamos construyendo después, Gema guapa. Ya la noto, ya lo noto. Si el amor me llega, el amor me llega. Eh, vale, cuando no, cuando te ponen condiciones para ser amado, entonces tú qué haces, o te ciñes a esas condiciones o intentas manipular las cosas para llevarlas a ti. Es típico en, de la gente que ha tenido un, una fase eh, eh, mucho daño en esta fase del crecimiento el buscar todo el rato ser el mejor. Son muy, ser muy competitivo, ser el mejor, eh, estar por encima, tener el que más coches tener el otro día, el, el otro día no, pero hace unos meses, escuché una chica que empezaba a salir con otra persona y esa persona estaba entre ella y su ex no sabía si qué pasaría todavía, estaba, no, no sabía por dónde tirar. Y escucha a esta chica decir, si yo tuviera una casa grande, como ella era más joven, si yo tuviera una casa grande, un coche y estuviera posicionada, ella lo tendría mucho más claro. Esto es un ejemplo. <risa> esto es un ejemplo de pensar que no se te quiere por lo que eres, sino por lo que tienes de que existen condiciones para que seas querido y no que es que estás ahí y te quiero, punto. ¿No? Que es lo que ocurre al final, porque al final es lo que ocurre, porque quien se ha enamorado lo sabe, que tú quieres y punto. ¿No? Pues efectivamente, y, y a todos nos pasa, a todos tenemos a alguien que nos pueda querer y punto. Sin embargo, cuando esta fase está mal desarrollada, eh... No creemos que tengamos... Es, es la vergüenza lo que se desarrolla aquí. Y no nos creemos capaces. No, nos, no creemos que, que nos lo merezcamos. Creo que se va a cortar en breve el directo. Si es así, eh, lo bajo, me lo guardo y vuelvo a conectar para terminar. Queda poquito, pero queda un poquito más. ¿Vale? Y ya que estamos con el tema, vamos a ir hasta el final. Vale. Um... Entonces, estamos viendo cómo en todo el desarrollo de nuestra personalidad y de nuestros animales se tiene que ver esa relación con la energía de la mamá. Eh, mira, y entonces, por ejemplo, Omara me pregunta, y tiene, viene muy a, al caso, ¿cuánto tiempo es recomendable para separar los gatitos de la mamá cuando van a ser adoptados? No tienes que separarlo tú. Ha de ser la madre o ellos mismos. No está en tu mano... No está en tu mano eh, hacer que tu, que la madre esté con ellos todo el tiempo que ellos necesitan. Pero, entonces, por, pero por lo menos que estén todo el tiempo que la madre que tienen decide estar con ellos. O que ellos mismos decidan cuando ya no es, les es necesario estar tan cerca de la madre. Sé que se dicen dos meses, dos meses y medio, pero esto varía mucho. Y yo me encuentro, hoy en día nos encontramos con un montón de animales que son, eh, que son miedosos, son inseguros, son muy demandantes, necesitan estar todo el rato al lado de su humano. Demandantes en plan de los... los yo tengo a León, por ejemplo, y el León yo lo vi criar en mi casa. La madre solo faltó dos veces que bueno, ella tenía sus propios conflictos, esa gatita tenía sus propios conflictos con la energía de la madre, dos veces hasta que yo hablé con ella y le dije, venga, yo voy a estar aquí, aquí, aquí para apoyarte, venga, vamos juntas y tal, y a partir de ahí estuvo más incondicional. Pero esas dos veces que faltó ya hizo que mi gato, León, eh, pues sea un gato demandante, que necesita bueno inseguro que le cuesta el, el, el, le cuesta dejarse aclariciar le cuesta dejarse coger y, y, y levantar del suelo vamos que no, que no que pasa pánico que no que no es mejor no hacerlo porque pasa pánico y hay según qué cosas que tienen que ver con la relación que tenía su madre con la energía de la madre y que le había sido, le ha sido transmitida. Porque ahí yo estaba de observadora, claro, y tenía que dejar a la madre, que al fin y al cabo es la madre que le tocaba. Y es la madre... Las almas ya sabemos que... Las almas que vienen a través de nosotras son las almas que vienen a vivir lo que nosotros somos capaces de darles. Ahora, si sabemos todo esto y podemos ayudar, pues vendrán esas almas que necesitan a alguien que saben... Esto, y que van a poder vivir esa madre desde una manera más sana. Y te diré que lo femenino, la madre, es la puerta a la vida. Es a través de la madre que todo entra en la, en la tierra y todo entra a formar parte de la vida. Si sanamos a la madre, que hoy en día es la gran desconocida, y como veis, muy, muy, muy enfermita, eh, si sanamos a la madre... Lo sanamos todo, porque la madre es la que acoge al padre, la madre es la que acoge a lo masculino y de esa, ese abrirse de la madre incondicionalmente a lo masculino es que nace la vida. Una madre necesita estar sana y muy en contacto con esa esencia que, que es para poder abrirse sin condiciones a lo masculino y que nazca una vida equilibrada y sana. Entonces, este trabajo con nosotros y con nuestros animales, para mí, es fundamental. En este directo, solo quería hacer un planteamiento de lo que es esta energía. Y que sepáis que sí, efectivamente, se puede, se puede sanar. También para sanarlo hace falta, antes de nada, una de hecho, ya es una, un, una sanación en sí misma, la escucha. Hace poco me llamaron para un congreso sobre feminidad consciente, y yo hablé sobre la escucha porque es la parte que yo he visto en todas las partes del planeta, de esa parte de la feminidad que está por igual en todas las partes del planeta. Creo que es la base de la, de la feminidad, es la escucha. Ahí lo dejo. Entonces, ¿cómo puedo sanar todo esto? Empezando por trabajar una buena escucha, una escucha a todos estos niveles y muchas cosas más de la madre se podía estar hablando un montón y de hecho un poco voy a seguir hablando por aquí por las redes por instagram durante por lo menos un par de semanas más ahora que estoy tan enfocada aquí con, con este pequeñito en el tema este directo lo vas a colgar claro sí sí lo voy a colgar y lo, y lo intentaré poner en instagram si todo sale bien ahora cuando se corte y no y no lo borro sin querer eh, <risa> em... Ah, una cosa que, de las que decía, ¿cómo tiene que ver, o sea, decía, a la, las cosas que os decía al, al, al plantear el directo, ¿no? Eh, la madre tiene que ver con tu relación con la abundancia, pues por esto que hemos estado hablando, entre otras cosas con la abundancia. ¿Por qué? Porque si desde pequeñito tengo esa sensación de que, de confianza en la vida, de que, por ser yo quien soy y estar aquí, o sea, no quien soy, sino por estar aquí me merezco todo lo que necesite, eh, me va a llegar cuando tengo esa confianza, puesto que soy un creador y creo desde mi, mi, mi intención, mi atención y desde mis creencias y lo que siento, si eso es lo que siento y lo tengo integrado, si esa es la energía de madre que tengo, eso es lo que va a ocurrir y yo lo veo en mis gatos. Eh, los hijos de Ibis, Ibis fue una madraza pero una madraza, mucho de lo que os estoy contando lo he aprendido de ella y de verlo en acción, que se puede, que se puede hacer. Y son gatos seguros de sí mismos. Alguien me decía, me encantan tus gatos porque son muy gatos. <ríe> bueno, pues muy gatos, ¿qué significaba? Muy ellos, muy lo que necesitan ellos ser en cada momento. Jo, lo, creo que es lo más bonito que me han dicho en mi vida. <ríe> Eso, eh... En fin, cuando eso se consigue... Y no lo conseguí yo, que lo consigo hoy, hoy Y yo lo único que hice fue meterme lo justo y necesario. Eh, pero... Eh, ay, se me ha ido un poco. Se me cae la baba con mis gatos. <risa> y se me ha ido un poco. Pero bueno, el... Y sí, reíros de mis reíros. <risa> bueno, la abundancia tiene que ver con eso, con esa est ese estado de porque yo lo valgo, ¿no? Puesto que estoy aquí, todo lo que necesite va a ir apareciendo en mi vida. Y cuando eso lo integras y vas sanando toda esa fase de la madre, ocurre. Vamos, por estas que ocurre, yo lo he probado. Y todavía estoy trabajándolo más, porque se puede ir más y más. Pero ocurre. Y a mis gatos, por ejemplo, les ha ocurrido siempre. Eh, con la pareja, ¿por qué tiene que ver tanto que ver con la pareja? Pues precisamente porque cuando yo me empiezo a relacionar con el otro, con lo que tengo a mi alrededor, o oh, incluso conmigo misma, eh, con, mí, con, con, mí, eh, con quien soy, y cuando empiezo a ver, me empiezan a decir esto no, esto otro tampoco, por aquí no, por aquí ya, voy creando ese juez que estoy sintiendo sobre mí, lo integro. Lo integro, a mí y lo integro en mí y luego lo integro en los demás. Y son las condiciones que pongo. Da igual si es hombre o mujer, mi pareja. Son las condiciones que voy a ir poniendo. Y en esas condiciones, esas condiciones son en sí un defecto para amar. Un defecto, un, un accidente. Un accidente en el acto de amar. Un accidente que me impide hablar, amar sin condiciones. Me impide abrirme, por lo tanto, me impide ab abrirme a la vida sin condiciones. Y a, a entrar al acto creativo de vida sin condiciones. Claro, ahora mismo en llega la mente y nos sale nuestro juez diciendo ¿Pero cómo no voy a poner condiciones? Es que si no pusiera condiciones es que esto, lo otro, lo otro. Pero es que ni siquiera estamos percibiéndolo desde un lugar sano. Habría que empezar a sanar la, ma la madre para conectar con ese lugar sano. Porque si queremos quitar las condiciones desde un lugar insano, tampoco va a salir, va, va a valer. Luego, necesitamos bucear en nuestra madre. Y este es un momento del año magnífico para hacerlo. Bucear en las energías de la madre, ya sea desde la abundancia, si la vida te lo está diciendo desde ahí. Desde las relaciones de pareja, si la vida te lo está diciendo desde ahí. Desde... Ser madre, si la vida te lo está diciendo desde ahí. Desde tu relación con la propia madre tierra, si la vida te lo está diciendo desde ahí. Pero este es un momento perfecto para ver qué te está poniendo ahora la vida adelante, diciéndote por aquí es que tienes que profundizar el abrirte aún más a la vida sin condiciones. Cuando hacemos eso. Cuando, cuando hacemos eso, estamos sanando a nuestra madre y estamos sanando a la madre. De, ah, eh, para nuestra madre que afecta a todos los que tenemos a nuestro alrededor y en especial a los animales que viven cerca de nosotros. Cuando empezamos a sanar a la madre, ya no vamos a arrebatar una madre, a una madre de otra especie a sus hijos, ni antes de tiempo ni en ningún momento. Vamos a tener el respeto de dar el espacio para la escucha. Vamos a saber ser madres de otras especies porque no va a haber barreras. Para esto, vamos a poder abrirnos. No va a haber, o a ver, o sea, hay fo una foto preciosa de una mujer dando el pecho a su bebé y a una cabrita por ahí. No sé si la habréis visto. Eh, eso es una madre. Una es madre y es madre. <risa> y ya está. Y es madre de vida. Y no, se y no se cuestiona otra cosa. Si estás poniendo condiciones, ni siquiera para quien sí estás permitiéndote ser madre, estás siendo una madre completa, estás con esas condiciones, ¿verdad? Estás con ese retrato y... Ret... ¿Me habéis entendido? ¿Qué nos toca hacer entonces? Mirar esa madre interna, esa relación con la energía de la madre y empezar a ver por dónde puedo dar los primeros pasos para sanar esa madre dentro de mí. Y como os digo, seáis chicos... O sea, es chicas, seáis hombres o mujeres. Da igual, todos tenemos una madre y todos tenemos un padre. Ya para enero, diciembre, enero, hablamos del padre. Pero ahora mismo eh, toca a la madre y tenemos un tiempo para seguir profundizando en toda esta energía. La próxima semana... Madre de vida, bueno, es que eso es. <ríe> eh, la próxima semana volveremos a hacer un directo. Seguiré no tanto con la madre... Cómo con explicaros el por qué se llamaba, y se llama a esta época del año, el Tiempo de los Espíritus. Porque como sabéis, en breve ya toca el una de las partes de la energía de la madre, es las raíces. es el es, claro, La madre es la entrada a una familia, y en la madre ya está, detrás de nuestra madre está todo ese linaje, ¿no? también del padre, efectivamente, pero es la madre la entrada a la familia. Entonces, eh, eh, se mueven también energías de antepasados y de ancestros en estos momentos y se mueven según qué energías sutiles en el ambiente y llega, que llegan a su punto máximo en to, para todos los santos, que es cuando nosotros hacemos el taller de ancestros. Eh, quiero ir ya preparando el terreno y también quisiera explicar cómo afecta eso a nuestros animales, pero por ahora darnos cuenta de qué es esa energía de la madre, creo que según lo explicaba se puede ir viendo cómo afecta a nuestros animales pero por si acaso y mientras Instagram no lo corte, voy a seguir contando cosas que hay mucho que decir como digo ser, para ser eh, animales tranquilos para ser animales seguros de sí mismos para ser animales que expresan lo que, lo que su especie ha venido a expresar. Tener ese espacio pues para ser un perro, aunque viva con humanos, para ser un gato, aunque viva con humanos, para ser un pajarito, aunque viva con humanos. No, eh, no hace falta no interaccionar entre nosotros para ser lo que uno es. Lo que hace falta es una buena escucha y que haya una, una energía receptiva una energía de la madre sana, receptiva, para eso que somos. Eh... Esto corre para el hemisferio sur. Ahora estáis en primavera, la energía, también es energía de madre. Lo que pasa es que más hacia afuera. Ahora estamos nosotros, hemisferio norte, en reflexión de esa energía. A vosotros más, tal vez, en la expresión, pero también se puede ver. También se puede ver y también es momento de... de... De, de la madre en este momento, la primavera, por supuesto aquí es cuando es el día de la madre <ríe> no te digo más eh, bueno, venga, mientras no nos corte eh, Instagram, si tenéis preguntas porque luego tengo aquí un montón de apuntes que seguro ahora mismo me parece que ya lo he dicho todo, luego me acordaré de cosas un placer como siempre. Venga, ¿qué preguntas tenéis al respecto? ¿Qué os surgen? ¿Algo con vuestros animales? Los animales, por lo tanto, como habéis visto, también pueden venir con un pan debajo del brazo. Otra cosa es que tú, con una sana energía de la madre, <risa> les ayudes a mantenerlo. Y ahí todo el clan sale fortalecido, porque claro, si alguien viene con un pan debajo del brazo, eso ayuda a todo el clan. <risa> ¿Cómo ves el tema de la impronta en animales? Es una, es una pregunta muy general, pero yo creo que más o menos he, he, he, he explicado. Yo creo que depende de la escucha y depende de qué tipo de vida, eh, depende mucho del animal y que ahí es necesario mucha escucha. Antes de meter mano en nada, necesito haber escuchado las necesidades de ese animal y cubrirlas como una madre sana de ese animal cubriría, ¿vale? No más, no menos, y sin mis proyecciones. Luego toda esa parte de humanizarlos, pues a lo mejor viene principalmente de una mala escucha y de unas proyecciones en según qué fase del desarrollo de la relación con la madre. Vamos a ver, eh, ¿puede que mi gato esté muy demandante estos días por esta energía? Mm. ¿Que esté muy demandante implica algo en la energía? Bueno, es que depende. Lo primero que tendríamos es que preguntarle si está realmente demandante o si te está, porque si lo que hace es maullar mucho, por ejemplo, puede estar demandante o también puede estar avisando de algo. Y si está demandante, entonces sí, sin duda algo tiene que ver con la energía de la madre. Habría que preguntarle qué en concreto, porque hay algo en concreto. ¿no? para poder ayudarle por ahí. Todo esto si sí es puntual, si es de siempre, si siempre es demandante, eso siempre tiene que ver con la energía de la madre. Una falla en la energía de la madre, normalmente una falta de la energía de la madre, en algún nivel, o bien una madre que murió y no estuvo, o bien una madre que, de criadero que no tenía energía de madre ya para dar, eh... Sí, una, o una madre eh, una madre con problemas, con la conexión con la madre como esta gatita de, las que, de la que os hablaba que entonces salía de, salía de ese personaje de madre y se iba a jugar con sus hermanos y todo esto, y ahí el, el, los, sus gatitos ya dejaban de sentir una madre ¿no? y ahí entraba, aunque la madre luego viniera pero ellos entraban en contacto con esa falta de madre aunque solo fuera a ratitos ¿no? hasta que se habló con ella y se le dio el, el apoyo que ella necesitaba para coger la fuerza y el valor para ser madre porque ser madre, no sé si estáis viendo eh, es una iniciación en sí mismo, es un casi desaparecer en el otro desaparecer en esa escucha para estar totalmente al servicio para el otro los, hawa los chamanes hawaianos los cajunas Dicen que la mujer no necesita iniciaciones porque ya tiene iniciaciones naturales. Y la más potente de ellas es cuando es madre. A ver, mi, querido, mi gatito quedó huérfano a las tres semanas y es muy dependiente e inseguro. Ya tiene 17 años. ¿Aún se puede trabajar esto? ¿Siempre se puede trabajar? También decir que es, esto, es, eso en concreto, es el fallo en la primera y segunda pero sobre todo en la primera fase de las que he hablado crea problemas todos crean problemas en, en, de enfermedades con el tiempo porque son tensiones que acaban pasando factura al tiempo eh, eh, factura al cuerpo en este caso a los riñones sería entonces no es solo que se pueda es que conviene y sí se puede cómo pues yo como cada caso es diferente y hace falta una terapia y hace falta ver qué más rodea al caso. Por lo tanto, yo os diría que os voy a decir, pues, pues que, pues que cojáis una sesión con entre especies, hablamos con ellos y vemos cómo se puede hacer. Es, yo creo que es la, manera, la mejor manera, porque ahí estás con la escucha, que ahora sabemos que podemos hacer esa escucha con nuestros animales. Y desde el que el animal se sienta escuchado, que ya es el primer paso, ir bien dando los pasos que ya sabremos le pueden ayudar. Mi gatita casi muere de hambre, la rescaté. Ahora está gordita y quiere comer a cada rato. Vale, no es solo el hambre que pasó, que por supuesto, pero el hambre que pasó, ahora ya estás viendo, que tiene que ver con esa falta de la mamá. Entonces, a veces lo que necesita es recuperar esa energía de madre y entonces... Podrá tomar conciencia de que ya no le falta la, la comida. Hasta que no recupere esa energía de la madre, siempre una parte de ella le va a decir que la comida falta. Y la madre, y, y el tener comida va a ser tener madre. Porque mientras su madre estuvo, ella comió. Faltó su madre, empezó a pasar hambre. Entonces ahora, volver a tener madre es comer. Esto nos pasa en todas las especies. ¿Cómo sano esa relación con la comida? trabajando esa energía de la madre, que para eso pues lo que os digo, yo creo que lo mejor es eso, primero una escucha y luego sobre lo que, para cada caso en concreto, y sobre lo que nos van contando, ver cómo hacer para sanarlo. Siento que mi gato no siente suyo el entorno y eso que ya tiene cuatro años en casa, lo adoptamos adulto con uno con cinco años. Bueno, en esto siempre os voy a dar la misma solución. Lo mismo, o sea, en principio habría que preguntarle, preguntarle por qué eh, hablar con él y ver si realmente ese es el problema, que no siente suyo el entorno Y si lo es, si es otro, pues otro. Y si lo es, eh, ver un poco de dónde le viene, que ellos son muy conscientes de esto y te pueden ir contando, y si no son muy conscientes, si alguien sabe co qué preguntar, te va a ir llevando a, a lo que ocurre, del, al, al verdadero problema y desde ahí ya saber cómo empezar a sanarlo. Luego, la personalidad de los gatitos se forma de la mami o de convivir con nosotros y su misión tiene que ver con nosotros. A ver, su misión tiene que ver consigo mismo y con su alma vale que aparezcan en nuestra vida es por resonancia, igual que tu pareja. Tu pareja no tiene su misión con respecto a ti, tu pareja tiene una misión de alma, como todas las almas, y las almas se juntan por resonancia, y se acompañan y se hacen de espejo o de apoyo o las dos cosas entre ellas, y de ahí se van formando los clanes, por resonancia. Pero la misión de los animales es la suya, por sí mismos. ¿vale? su personalidad tiene que ver con todo lo que han vivido y parte de lo que has vivido vas a ser de lo que han vivido eres tú pero no todo, también vienen cosas de, con cosas de antes, ¿qué pasa? que lo que viene de antes lo, les crea una vibración y esa vibración resonando contigo es lo que hace que os encontréis ¿cómo me encontré yo con Coquito? y mira que estaba difícil, todavía no sabemos por dónde va a salir Coquito pero hay algo, algo que resonó ahí. Yo también creo que fue la madre, al morir, que me pilló porque fue una cosa muy curiosa. Yo iba por la carretera y de repente, no sé cómo, de estos momentos que no sabes qué has hecho, me metí en Huesca cuando yo no tenía por qué entrar en Huesca. Y cuando estaba pensando qué hago yo aquí, eh, justo vi la gatita. Entonces, ¿pero por qué? Por resonancia, por energías que nos llaman. Y si nos llaman es porque han podido conectar con nosotros. Y si han podido conectar con nosotros... Es porque hay una afinidad, de alguna manera. Por eso, luego, nuestras misiones encajan también. ¿vale? Pero no es que sea, vengan a ayudarnos. La naturaleza no está ahí para ayudarnos. La naturaleza está... Somos todos ayudándonos entre todos. Y siempre que alguien me ayuda a mí, yo tengo algo que ayudarle a él. Siempre. No es solo que alguien me ayude a mí porque, porque ya está. No, si yo, yo, alguien me está ayudando, algo, estoy, algo puedo yo también aportar. Algo de sentido tiene mi presencia en su vida también, hacia él. Vale, los animales notan los ciclos de la mujer, ¿verdad? Mi perrita Cora se pone muy tontorrona cuando me va a venir la regla. Sí, la notan, la, lo huelen, y nosotros lo podríamos notar mucho más. No es nada de magia, es como algo súper obvio <ríe> y muy fuerte, pero nosotros, claro, es algo que hay que sentir con los sentidos y con otros sentidos que no conocemos tanto, menos, menos de, de, palpables, pero nosotros desde la mente no, claro, pero desde los sentidos es súper obvio. A ver, Gloria Torres Asensio. Yo no insisto en tocarla, parece que ahora se va dejando que la acaricie, pero solo si está cerca de su novio que le da seguridad. Eh, está muy bien respetar. Si es un gato, lo va, lo va a agradecer un montón y que ver que le respeta su espacio va a ser lo que le da la seguridad para muy poquito a poco, sobre todo si no hay ayuda de flores, esencias florales ni nada, muy poquito a poco, pero ella misma vaya dando los pasos a abrirse hacia ti porque amar todo el mundo quiere que le amen y amar lo único es ese miedo que hemos visto que puede crear esas trabas y esos fallos en, en la conexión con el amor ¿cómo puedo traspasar el gran temor que tengo a la muerte o enfermedad de mis gallos gatos y perras? no entiendo ah, que tienes el miedo ¿cómo puedo traspasar el gran temor que tengo a la muerte? Bueno, sin duda, sí. Este es un temor que tiene que ver con la energía de la madre, probablemente. Probablemente en esas primeras fases, la del miedo. La del miedo a vivo o no vivo, existo o no existo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo? Trabaja tú, busca en ti. Esa, en esa energía. vale. Habría que ver... Bueno, ¿sabéis que esto también, si no sabéis por dónde tirar este trabajo de la energía con la madre... Otra cosa que a mí me encanta hacer estas sesiones es, aunque no sea para preguntarles a ellos, sino preguntar sobre ti, hablamos con ellos y que nos cuenten de cómo ven ellos esa conexión que tú tienes con la energía de la madre, dónde ven esos, esos fal esas faltas de amor, esas condiciones que bloquean ¿no? hacia ti o hacia la conexión con la vida, que lo ven, lo ven muy bien y sobre lo que ellos dicen, incluso a veces nos dan consejos de cómo ir saliendo de ahí. Y eso lo hacen por telepatía, es súper fácil de ver, pero hay veces que hasta te lo están mostrando. Hay muchas veces que cuando un animal nos hace despejo, de no es porque no lo pueda evitar, sino porque está intentando que te des cuenta de algo. Entonces también podrías empezar por ahí. Diana dice, hoy mi perrita se le fue encima de dos mujeres grandes. Eh, que vio en diferente momento. Eso no lo hace. Fue una situación fuerte y de riesgo para todos. ¿Para qué? Ella tiene cuatro años. Fue encima, quiere decir que atacó. No, los, no te sé decir, habría que preguntarle. No te sé. Cuatro años ya no es una edad de. de no sé, pues, habría que preguntarle. Mariby, ¿puede ser que esta dinámica de cuidado libertad de los primeros meses se respita en otros momentos de la vida? Fuertes tipo mudanzas. Siento que algo así pasó con mis gatos y que ahora que nos mudamos. Claro, por supuesto. O sea, lo que estoy diciendo es que estas tres fases luego están siempre presentes en toda nuestra vida, para todo de hecho. Pero si encima hay alguna situación que da de lleno en el lugar de donde tenemos el trauma por supuesto, nos hace revivir todo esto. Y es, suelen ser los momentos en los que te das cuenta que ahí hay algo que trabajar, algún, algún trauma que sanar o algo que, que, que recolocar o armonizar. Efectivamente, muy bien, Micole, bien visto. Eh, la energía de la madre es todo, el, es todo el otoño. ¿Cómo sanamos esas heridas? Bueno, como os estoy diciendo, ¿no? Luego, también os diré, a mí, para entrar dentro de la energía de la madre... Puesto que veis que estamos con esas, lo que, lo que bloquea y lo que deforma la energía de la madre son esas condiciones, esos juicios, ese así no te voy a querer. Así sí, pero así de esta otra manera no. vale Eso es lo que, lo que bloquea la energía de la madre. Entonces una energía, algo súper potente para sanar la energía de la madre es empezar con el perdón. Mira a ver qué necesitas perdonar. Y a lo mejor lo primero que lo ves es con el de enfrente, pero mira a ver desde el de enfrente cómo lo llevas hacia ti. ¿Qué necesitas perdonarte? Y empieza por ahí. Es una carrera de fondo, ¿vale? No es, con una, no, no es una cosa, ni dos, ni tres que vamos a ver. No es una vez, ni dos, ni tres que vamos a pasar por la misma cosa, por el mismo problema, por el mismo eh, trauma o el mismo dolor. ¿vale? vamos poco a poco vamos a capas, ¿por qué? pues porque somos seres sensibles y esto toca profundo oye Instagram no nos corta yo sigo, ¿estáis ahí, no? <ríe> uno de mis gatos lo crié con dos días de vida, pero eligió como favorito a mi padre, él jamás intervino en su crianza, de mí pasa un kilo, ¿qué motivo podría haber para esta lección que hizo? la vibración la vibración. Además es tu padre. O sea, sí que tiene que ver contigo. Seguro tiene que ver contigo. Pero la, por vibración iría directamente conectado a algo con tu padre. Que aunque no haya intervenido directamente en su crianza, estaba ahí y era parte del ambiente y es parte de ti también. Ten, siempre entender que el clan... Bueno, el clan es la, todos, lo, todos los seres sobre la tierra. Ese es el verdadero clan. Pero luego tenemos los microclans clanes. Clanes. Microclanes que nos recuerdan que hay un, que, que no estamos solos y que todo es uno. Nuestra familia es uno de ellos. Y, pero nuestra familia, nuestros, los grupos en los que nos metemos, la tribu, entre especies, te van recordando que tienes, que estás conectado, que hay conexión con, con el resto de la vida. Y que estás conectado de diferentes maneras con el resto de la vida. Entonces, nunca somos uno solo. Sabemos que somos. Sabemos ser seres individuales, pero ahora nos toca recordar que esa individualidad está siempre en conexión con la vida y con todas las formas de vida. Y que no, es, no está aislada en ningún momento. Eh, gracias, necesitaba escucharte y has dado en el clavo. Pues muchas gracias, me alegro mucho. El miedo a los humanos también es por falta de madre. Bueno, depende ahí depende eso puede ser sí. eso puede ser porque le han pegado en algún momento y por, eso puede ser por varias cosas eh, ¿cómo sanamos a la madre? bueno, yo creo que lo he estado contando un poco eh, primero debo sacarme yo sacarme no entiendo o escucharte a ti, o verte a ti buscar esa energía de madre a ti sanarme, ah, sanarme va a ser sanarme, sí Primero, por lo menos un intento, por lo menos un conocimiento de las heridas, de lo que significa esa herida, de a dónde me lleva esa herida y de cómo empezar a sanarlo. No te digo que te tengas que sanar del todo para poder sanar al otro, pero para poder empatizar con el otro tienes que primero verlo en ti y, y sentirlo en ti. Uy. Buenas Mariví, acabo de adaptar, me encanta su... Personalidad, ¿cómo hacer para eliminar mis miedos sobre que le pase algo? Me refiero al tema de las ventanas porque mi novio no está de acuerdo con cerrarlas. Bueno, ahí tienes que hablar seriamente con tu novio. Eh, ver a ver qué parte de tu miedo es sentido común y qué parte es un miedo que habría que trabajar. Y si es sentido común, lo que hay que trabajar a lo mejor eh, no es no es en ti sino en tu novio y si no es sentido común y ves que pues es que no tienes que cerrar esa ventana porque está a un metro del suelo y que el suelo da un patio que es vuestro pues y que no va a pasar nada, entonces ahí eh, entonces sí, ahí tendrías tú que ir viendo y ese miedo, como he dicho antes, tiene que ver con esa primera fase del, del, en nuestro crecimiento y en la relación en la que se va desarrollando ...desde esa relación con la madre... ...si no has llegado a la, esta parte del directo... ...vete al principio que, que... empiezo a explicar toda esa fase... ...la del miedo... ...cuando un gatito... ...es muy enfermizo... ...tendría que ver con esa energía de la madre... ...tiene que ver con el sistema inmune... ...y sí... ...el sistema inmune siempre tiene que ver... ...también con la relación con la energía de la madre... ...desde el principio... ...pero en cada una de estas fases puede estar haciendo mella en el, en el sistema inmune. También, bueno, obviamente estoy hablando en general. Luego cada caso hay que ver en concreto por dónde tira, pero sí. Una energía de la madre fuerte te hace súper fuerte y con una conexión con la vida fuerte. Es difícil que te pasen cosas, es difícil que entre la enfermedad que tiene que ver con pues esos, esos eh, bloqueos en, en la conexión con el amor y con la vida. Es difícil. Entonces, eh, suele todo, la enfermedad de cualquiera, la nuestra, ahora mismo, también tiene que ver con, con esto. Muy bien, dicen que no son tontos, dicen que no son tontos que se dan cuenta de la altura. Con mis otras gatas siempre las tuve cerradas. No, se dan cuenta de, las, de la altura o no, ¿vale? Y además, si pasa un pájaro, están, hay instintos. Hay instintos que son difíciles. Nosotros no tenemos instinto, nos cuesta mucho entenderlo. Lo que es un instinto, no, sí, sí tenemos instinto. Perdón, te, lo tenemos, pero lo tenemos súper apagado. Es algo que tenemos que ir despertando. Nos están ayudando a recordar lo que es tener un corazón abierto y vivir desde un corazón, desde el corazón abierto, ¿no? Desde el corazón. Pero es que después nos toca recuperar la conexión con el instinto que está aquí abajo y que tenemos. Eso sí que lo tenemos súper olvidado. Y súper apagado, la mayoría de nosotros. Entonces, por eso a veces no entendemos, ¿no? El instinto es muy fuerte. Ponte que pasa un pájaro cerca y que os han salido cazadores. Pues a lo mejor, por más que los vea una y otra y otra vez y siempre mire y vea que no, una no puede aguantarse y salta y esa vez se cae y solo hay una vez de caída si vivís alto, ¿vale? A ver... Vale, gracias, ya he pedido una sesión. Quiero decir que no podéis esperar a demostrar que tu chico se equivoca. Tenéis que hablarlo seriamente y, y ver a ver dónde está el punto de sentido común. ¿Vale? A ver, estoy en un proceso de cambio de casa y dudo de dar el paso. Aunque sí sé que el cambio será mejor, pero el precio de la Navidad me da miedo. Pero por otro lado, siempre deseé y se ha, se ha cortado. Pues mira, ahí te, daría lo, te diría lo mismo. Hay que ver qué parte es un miedo inconsciente y qué parte es sentido común. ¿Cómo lo puedo saber eso? Porque a veces es muy difícil. De hecho, el, el curso del lenguaje cósmico en el que empezamos a desarrollar el, el discernimiento, desarrollamos, empezamos a trabajar con símbolos y los símbolos, símbolos la metáfora, las, eh, los mitos, todo esto tiene que ver con la, con la energía de la madre. Es la manera en la que se expresa. ...la energía de la madre... ...y es a través de ese trabajo... ...que podemos desarrollar el discernimiento... ...porque hoy en día es muy difícil... ...porque el sentido común que es... ...que alguien venga y te diga... ...no lo vas a poder pagar... ...porque el trabajo está fatal... ...porque no sé cuánto... Ta, ta, ta. ...y podría parecer sentido común... ...pero claro... ...a lo mejor... El, a ...lo que parece a veces sentido común... ...no lo es tanto... ...y lo que parece una corazonada de locos... ...es exactamente el camino que necesita ser tomado entonces ahí hay que hacer un trabajo desde esa otra visión, pues por ejemplo ahí yo te recomendaría el curso de lenguaje cósmico, que por cierto vamos a estar lanzando de aquí a dos semanas vamos a volver a lanzar con fuerza, porque es que hace mucha falta a ver la ansiedad de separación sería causa de lo que has hablado ¿verdad? efectivamente así es no sería no alguna causa sería la causa sí cuando estoy muy poco angustiada mi perro me mira fijamente que hasta es, ah un poco angustiada me mira así ah, hasta me asusta algo te estará algo, algo te estará diciendo ahí te estará explicando de ese estado algo pasa en ese estado que él te puede decir te puede dar claves ¿Qué puedo hacer para que se sienta segura y que no, se, que, que no le va a faltar comida? Es que no es tanto que sepa que no le va a faltar comida, sino sanar la energía de la madre, que recupere la conexión con la energía de la madre y entonces ella sabrá que porque ella lo vale, no le va a faltar comida. Que ni siquiera a él vale, le va a hacer falta que tú estés ahí para dársela. Porque si no estás tú, alguien aparecerá para darles comida. Yo ahora mismo llevo una semana y media fuera de casa y a mis gatos no les ha faltado comida. Obviamente yo he llamado, ¿Podría, podría haberse complicado todo muchísimo. Podría alguien no haber ido. Siempre ha ido. ¿Por qué? Porque yo lo he gestionado. No solo, también porque ellos fueron, estuvieron muy bien criados y ellos saben que a ellos no les va a faltar de nada. ¿Cómo se recupera esa energía de la madre? Perdona, no sé, se si lo he explicado antes. ¿Cómo se recupera? Antes hay que haber escuchado todo el. ¿Cómo se recupera eso? Eso depende de cada caso. Depende de cada caso. Por eso no hay una manera sola de hacer esto. ¿vale? Pero por ahora yo quería que pudiéramos ver dónde es que lo que está pasando es una, un problema con la energía de la madre. ¿Y qué es esa energía de la madre para poder identificarlo? Y a partir de ahí saber si necesitas ayuda con eso o no. ¿Vale? Y a veces de la propia escucha vas a tomar, vas a casi sentir lo que necesitas o lo que necesita, sabes. Y a veces lo que te va a quedar claro es que necesitas ayuda. Dejarse ayudar, por otro lado, eh, dejarse ayudar es síntoma de tener una buena energía de madre, vale. Son en la, en la tercera fase, la, de, la que hemos hablado del, del del neocórtex, donde el ego a veces te impide pedir ayuda. ¿Por qué? Porque, ¿cómo que no? Tengo tengo que hacerlo, tengo que ser lo suficiente bueno. No tiene que ser para tanto lo que me pasa. Yo estoy mejor que el otro, yo sé salir de las cosas solo. Yo Hay un Yo lo digo mucho, hay ¿eh? mucho terapeuta que es terap... A ver, perdón, ¿eh? que nadie se sienta ofendido, pero si llevas tiempo siendo terapeuta y conoces el mundo de las terapias, sabes que hay mucho terapeuta que es gente que necesita, necesita terapia, pero su ego no se lo permite. Y como su ego no se lo permite, lo más cercano que les permite es ser el, el terapeuta. ¿Vale? Todo terapeuta, creo, necesitaría mirarse eso. Yo, personalmente, me lo miro cada cierto tiempo. ¿Hasta qué punto lo que estoy ayudando a sanar no es algo que antes tengo que ver, por lo menos mirar a ver si no lo tengo que sanar yo? Y recibir esa ayuda, no sanarlo yo sola, solo, sino recibir esa ayuda, ese acompañamiento para poderlo sanar. Quiero hacer el curso de iniciación que empieza el 5 de octubre? ¿Podré hacer luego la maestría? Pues sí, además, al, dentro para finales de octubre estaremos anunciando ya la próxima maestría. Así que sí. Eh, eh, es, es el único requisito para empezar la maestría, haber hecho el curso básico. Así que bienvenida, sería genial. Eh, bueno... Yo oigo mucho lío por aquí, no sé qué hora es, pero me da que nos hemos pasado un montón. No sé por qué no nos ha cortado Instagram, pero se lo agradezco un montón. No quiero hacerlo más largo para que no sea imposible de escuchar, ¿vale? Os mando un besazo a todas. nos vemos el jueves que viene, que vamos a hablar del tiempo de los espíritus. Sí. Mientras tanto, por aquí, por Instagram, vamos a seguir comentando si os parece, sobre este directo y sobre la energía de la madre. ¿Vale? Vamos a seguir dando vueltas a este tema que, como veis, es tan importante. Os mando un beso a todos. Muchas gracias por estar ahí y seguimos en conexión.